Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico Oráculo, lectura de cartas de ángeles De la semana del día lunes 28 de noviembre Al domingo 4 de diciembre Primer adviento del año 2022 ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien Bueno, ahorita grabando este video me doy cuenta que A mí este año se me ha pasado volando Este, claro que con las complicaciones de salud de mis padres, luego la muerte de mi papá, etcétera. Bueno, pues, con mayor razón, ¿no? Ahí te, te tienes bastante con todos los sucesos habidos y por haber. Y eh, internamente yo creo que, como la reina Isabela, este, este va a ser mi ano ah, horribilis, horribilus, no sé cómo se dirá en latín, pero ya... Bueno, el año horrible, el más terrible, que para ella fue el 90 y no me acuerdo, 3 o 4, cuando se quemó Westminster, Westminster, y este, bueno, así cada quien tiene sus años, este, pero bueno, ya está finalizando y primer adviento la verdad se me hace brutalmente rápido como se ha pasado el tiempo, y esta en esta ocasión la verdad no me siento nada navideño ni con ganas de festejar en Navidad. Este, y no solo por el suceso de que haya fallecido mi padre, sino en general como que me faltan las ganas, estoy como Grinch un poquito. Y este, pues por todos los sucesos mundiales. Habido sí por haber, pero bueno, este. Pero sí va a ser una fecha que voy a conmemorar y voy a respetar. Tal vez no tanto festejar, pero este. Sí, este. Como hacer una meditación interna, digamos, tal vez, ¿no? Pero no la Navidad clásica de la cena y el regalo y etcétera, sino. Este, pues pasarme la gusto tal vez en casa. Todavía no, hemos hablado del tema cómo va a ser. Este, supongo, no estoy seguro que mi mamá se vaya a Estados Unidos, no tengo ni idea. Ya veremos a ver qué nos trae Navidad para este año. Pero bueno, empecemos con la lectura de esta semana, van a quedar abiertos los comentarios. Para quienes quieran comentar, señas o señales, signs. Es la carta de la Virgen María y dice I watch for, notice and trust the signs that heaven continuously sends. Yo me percato, me doy cuenta, veo y confío en las señas, señales que manda el cielo, el universo continuamente. Entonces, bueno, estar abiertos a ponernos la antena. Y ya recuerdan, tenemos diferentes maneras de percibir los mensajes angelicales. Muy bien, para el día lunes y martes la carta dice Paz. Dice Arcángel Rafael, en mi mundo reina la paz constantemente. Dejo de asustarme, vivo una vida tranquila. Mantengo la paz en mi mente. Yo soy paz.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 este... Yo no tengo nada de ganas de ir a Estados Unidos a casa de mi hermana, es lo más mínimo. Y muy falsamente estar ahí, haciendo como si nos lleváramos y si fuéramos una familia armónica y amada, lo cual no es el caso. Entonces, pues, prefiero estar en mi casa solo que estar en, en el teatro hipócrita, francamente. Uh, pero uh, puede ser que mi mamá decida que sea en su casa, entonces pues sí, ahí pues no me va a quedar otra que asistir probablemente. Ya veremos que este, pero tiene que ver con esto, el, esta carta del respeto, de que bueno pues puede ser que otros tomen una decisión que a ti no te agrade, pero igual tienen que respetar la que tú tomes, ¿no? Entonces, bueno, nada más tienes que, tiene que quedarte claro qué es lo que realmente quieres, ¿no? Este, y sin causar dramas, ni problemas, ni, ni, ni nada más. Muy bien. Bueno, la carta adicional, en este caso, es muchas felicidades y bendiciones, sanación. Es armonizar, ¿ok? Muy bien, bueno pues francamente yo siento que es una semana muy tranquila nuevamente de mucho trabajo interno, de mantener nuestra paz, de entender que la vida tiene sus ciclos, este salir nuevamente Jeremiel que es el arcángel contador, es como hacer una pequeña pausa, ¿no? Con esta intro, introspección que hay y ver cuánto hemos avanzado y por lo mismo saber a dónde nos queremos dirigir o qué queremos hacer y por lo mismo dar a respetar nuestras decisiones pero al igual respetar la de los demás y percatarnos de las señas y señales del universo, ¿Okay? bueno, fue bastante corto y conciso pero últimamente la verdad tengo muy poquito tiempo y por lo mismo prefiero hacerlos así porque tengo que editarlo todavía y comprimirlo y la vez pasada por poquito ya ni pude exportar la película y me tardé como 10 horas en poder exportarla, entonces bueno, por eso prefiero hacerlos un poquito más cortos pero eh, no dejan de ser igual de cariñosos y amorosos que los anteriores te mando un abrazo de luz donde quiera que te encuentres. Recuerda el domingo 4 de diciembre es el primer adviento. Entonces si tú no estás como yo, si quieres decorar para Navidad, pues justamente ya se puede empezar a hacer eso. Te deseo lo mejor. Te mando un abrazo de luz. Hasta la próxima ocasión con mucho amor. Namaste.